Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos desde Arch, y estamos en el exterior de casa. El video no va a ser tan vistoso como siempre, o como trato de hacerlo siempre, porque estamos con la, mi máquina, laptop, que no es gran cosa. Está bien, pero no es gran cosa. Y la calidad del sonido y, de, y del video no es la misma a la cual los tengo más o menos acostumbrados. De todas maneras, es un excelente día como para estar afuera. Estamos tomando mate. Mate. Generalmente acá en, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y en otros países de Latinoamérica eh, es bastante popular. Este video está dedicado a Alexander, <ríe> del grupo Entropía Binaria, el venezolano, Aguante Venezuela, eh, que me estaba contando que la otra vez estaba tomando mate con un paraguayo. Saludos a ese paraguayo también, que no sé quién es, pero si es amigo de Alexander, es amigo de Entropía. Voy a llevar un mate y vamos a empezar... A, ¿Saben qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las cuentas de Firefox, que también lo puedes hacer en Google Chrome esto. ¿Cómo mantener a tu navegador web? personalizado todo el tiempo en cualquier computadora desde cualquier sistema operativo no importa si usas Mac Windows Linux el que sea si vos estás acostumbrado a usar Firefox por ejemplo lo mismo aplica para Google Chrome así que si usas Google Chrome quédate porque es lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo te voy a mostrar las ventajas enormes que tiene esto yo lo uso hace muchos años esto y ahorra muchísimo tiempo y evita un montón de problemas vamos al video espero que les guste el fondo no es el mismo de siempre Ahí tenemos un, un fondo traslúcido de la cámara que deja ver eh, el, el prisma, eh, conocido ya por la portada del disco de Pink Floyd. Eh, y eh, bueno, ahí afuera tenemos el arbolito de Navidad prendido todavía. <ríe> arbolito de todo el año, o saca, sea, no es de Navidad. Y acá una repisa, unas cosas y atrás las plantas y la casa del vecino. El mate lo regalaron mis grandes amigos Diana y Gustavo. Vamos allá, tío. ¿Qué pasa cuando vos recién te instalas un sistema operativo? Esto lógicamente no es para que lo hagas en una computadora que no es tuya. Esto tenés que hacerlo en una máquina de tu propiedad, porque si no estás violando la privacidad y la seguridad, como le cuento siempre. Aparece así un navegador web. Está recién instalado. Entonces, si yo antes de formatear el equipo, o antes de tener un nuevo navegador por algún motivo, hubiera respaldado todos los datos del navegador, ahora podría importarlos y continuar desde el punto en donde lo dejé. Pero es muy complejo para explicarlo y, y, y hay una cuestión que se llama perfiles y vos podés clonar un perfil y después incrustarlo en otro navegador. Puede resultar muy sencillo como muy engorroso. Entonces, hay una solución muy a mano que son las cuentas de los navegadores. Vos te haces una cuenta en Mozilla Firefox, es una cuenta en línea, que mantiene en un servidor de Mozilla Firefox todos tus tu datos del, correspondientes al navegador. Y cuando vos ingresás con ese usuario al navegador, automáticamente vas a tener todos los marcadores, todas las cuentas, todas las contraseñas que le dijiste al navegador que recuerde, más allá de que eso no es recomendable, pero lo vas a tener. Vas a tener las pestañas que habías abierto, todo, o sea, todo. Vas a tener un clon del Mozilla Firefox de la última vez que lo usaste. ¿tá? Vamos a ver cómo se hace eso. Mira, primero que nada, vamos acá y le damos a sincronizar y guardar datos. ¿tá? Sign in, le damos al botoncito ese, ¿tá? iniciar sesión Yo ya tengo una cuenta Firefox eh, previamente creada Si vos la tenés, la podés crear y a continuación empezar a guardar tus datos de Firefox Mira, esto es así Pongo mi dirección de mail asociada a Firefox Y luego voy a poner mi contraseña Bien, voy a darle que no guarde la contraseña. ¿tá? Cuando yo la se la voy a poner. Ahora el navegador va a empezar a sincronizar datos. Ves que acá ya está eh, el iconito de que la cuenta está activa. Vas a ver todos los cambios eh, que por los cuales va a pasar el Firefox. Va a ponerse la configuración que yo utilizo de todo el navegador, todos los complementos instalados en el navegador. Yo utilizo el NoScript y utilizo también el UBlock Origin y otros más. Bueno, todo eso se va a instalar solo. Vamos a ver cómo va la sincronización. bien, you are signed into Firefox, quiere decir que estamos conectados a la cuenta, muy bien, ahora vamos a ver todos los cambios por los cuales va a pasar Firefox, observen esto, acá ya está mi, mi fotito de perfil y me dice sincronizando, ¿tá? ahora vas a ver todo lo que va a pasar, ahí empezó, mirá, el no script, como les estaba contando hoy acá que tenemos el hotspot shield que eso ya no lo uso, yo tendría que sacarlo eso de ahí la integración con Plasma para Linux, para el KDE Plasma, para si usas ese escritorio en Linux, está bueno que lo sincronices con ese complemento porque el navegador pasa a responderle al sistema mucho mejor si tenés ese complemento habilitado. Pero esa es cuestión tuya, yo no, no, no quiero inducir a que lo hagas. Acá tenemos el UBlock Origin, ¿no? tengo protegido el navegador con un montón de cosas ¿sí? y todavía sigue trabajando esto. Vos fijate lo siguiente: cuando yo haga así, clic acá siempre mostrar mira acá tengo todos mis marcadores absolutamente todos los marcadores que uso siempre el único tema que hay acá es que tenés que darle clic a cada uno de ellos para que se vuelva a mostrar el iconito que tiene por ejemplo mira este es el de firefox le voy a dar clic y vas a ver que al cabo de unos segundos esto se pinta esto queda relleno con un icono ves ahí está el icono vamos a ver qué es esto opensuse le hago clic y al cabo de un segundo va a quedar el icono del camaleón ahí y así con todo ¿tá? eso a medida que vos lo vas usando lo vas a ir pintando telegram ves que van quedando los iconitos ahí es lo único ¿tá? también te ofrece el navegador la posibilidad de configurar cada una de las extensiones que tenés instaladas hay un tema vamos a ir al canal de youtube entropía binaria bueno acá tenemos ves bueno esa es la cuestión ahora todos los cambios que vos hagas se van a reflejar en todos los navegadores donde tengas la cuenta abierta. Si vos tenés esta cuenta abierta en entre navegadores más y eliminás este icono que dice TNU, que es para mirar la tele, que es Canal 5 de Uruguay, se elimina de los demás eh, navegadores también. Y todo lo que agregues a este navegador también se agrega a los demás navegadores. Esta es una manera de tener un navegador personalizado a tu gusto, con todas tus contraseñas, todos tus iconos, accesos directos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Te lo voy dejando por acá, espero que te haya servido y Alexander, he cumplido con uno, solo uno, una de tus sugerencias. Eh, de a poquito vamos a ir por más. Abrazo grande y que tengan todos un excelente inicio del 2023.